Es una minuta que hemos sancionado en la última sesión y queríamos estar presentes para, declarar, para hacer entrega de la misma. Es algo importante esta jornada que se está llevando adelante tiene que ver con generar este, conocimiento y formación al, a, sobre los derechos de diversidad y de educación sexual y también con esta problemática del VIH y es algo que nosotros en nuestra función tenemos que reforzar, que tenemos que acompañar y que tenemos que ser este, artífices o colaborar mucho en la difusión porque por la difusión de estas situaciones o de esta problemática podemos hacer de que no tengamos una población con, con valga la redundancia con, con este problema. Soy Agostina Bonuco referente de ICW Argentina. Eh, provincial y bueno, este, y bueno, queríamos informarle que bueno, ya se están llevando justamente ahora bueno, en estos momentos las primeras jornadas de formación de formadores en derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género. Es una de las primeras formaciones en esta temática, eh, bueno, en relación al VIH, es una de las primeras jornadas que se hace en la provincia de Jujuy, con la cual los disertantes eh, son este, el profesor Renzo Molini de la Universidad Nacional de Cuyo y este, Juan Mere, que es, este de UNFA, que es el Fondo de las Poblaciones eh, de las Naciones Unidas. Este, bueno, esta jornada se van a llevar se, se van a estar llevando a cabo bueno en el día de hoy 13, bueno, 14 y 15 de eh, noviembre del 2019.